8 muertos y 22 personas rescatadas con vida y sobraron a Yolen Miches, al menos 8 personas murieron tras el naufragio este jueves en el este de la República Dominicana de una embarcación que se dirigía de manera clandestina a Puerto Rico, informó la Armada, el suceso ocurrió en las cortas, en las costas perdón, comprendida entre Miches y Celedonio de acuerdo con una con un comunicado de la institución que precisa en un total de 22 personas han sido rescatadas con vida equipos de la unidad de rescate buzos, personal de los guardas costas se encuentra activamente buscando en el área para salvar vidas y evitar pérdidas humanas agregó, más pérdidas humanas agregó la nota señores, ahí está Dios mío no pero, pero yo le voy a decir algo al que, al que hizo esa yola ¿Verdad? Vale, Abusador, ¿eh? No y se va a montar. A Jason King que la hizo no se montó. Es como un amigo mío que fue, se fue en una yola y arrancan y va muy bien ahí y, y por qué no montó fulano? No porque ese fue que la hizo, la hizo, se va a montar. Dios mío. Señores, mero. miren esa yola. Bueno, el que sabe de agua vea cuadra esa yola mire, mire, cuadrado, una tina. Sí. A el allá allá arriba. Se había volteado eso. Plano. vea. Dios mío. Cuando esa ola le dio, se lo volteó a todo para atrás. Claro, de vez. una vez. Pero si voltea Pero hasta los mucho, muñequitos, mucho, mujer, ¿eh? Jorge, hasta los muñequitos a, eh, enseñan a hacer los botes. Ay, yo, los botes, eh, sí. Un bote ¿no? debe ser ovalado abajo por la presión del agua para que... <risa> Vamos a ver la imagen de lo que están ahí. Sí, esos son los rescatados, agradeciéndole a. Al, al filo de la noticia, noticia sí. ese gordo, ¿eh? Uno, uno. Bueno, ahí está, señores, esos son los rescatados por eh, la marina de guerra, ¿verdad? La armada en ese, en esa yola que se, que se sobró, y, que y, eso sobró esa yola. ¿Y, y, ¿Y ellos, qué cantidad y, lloran en total? Oye, y ellos, ellos. 22. O sea, en el, toda la yola hay más de 10 mujeres. Porque era vieron 22 rescatados y 8 fallecidos. 30 fallecidos, 30 personas, ese es el dato preliminar. ¿Cuánto, cuánto eran 30 por favor? 30 personas en, esa, ¿En yola. esa yola. En esa yola. Iban uno arriba de otro. Dios, yo yo ni quiero pensar cómo era que iban en esa yola. 30 gente que 30 esa personas en esa yola. No, no, no. no, no.